Hola, espero que te encuentres bien, soy el profesor Ezequiel Cuevas, les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar, el sistema inglés. Antes de comenzar recordemos unos conceptos básicos, el sistema inglés de medidas se divide en medidas de longitud, masa y volumen, las unidades de longitud es la milla la yarda el pie y la pulgada las unidades de medida son de la masa son la libra la onza las unidades de medida del volumen es el galón y la onza líquida estas unidades del sistema inglés son las más utilizadas Veamos su abreviatura y sus equivalencias de las unidades de medida. De la longitud, las unidades de medida, la milla, su abreviatura es mi y su equivalencia de una milla es igual a 1.609 kilómetros, la yarda, su abreviatura es YD, y su equivalencia de una yarda es es igual a 0.9144 metros el pie su abreviatura es FT y la equivalencia del pie es igual a 0.3048 metros la pulgada su abreviatura es IN y una pulgada su equivalencia es igual a 0.054 metros metros continuamos con las unidades de medida de la masa es la libra su abreviatura es lb, y la equivalencia de una libra es igual a 0.4536 kilogramos la onza su abreviatura es OZ y su equivalencia de una onza es igual a 0.283 kilogramos. Las unidades de medida del volumen es el galón. Y su abreviatura es cal. Su equivalencia de un galón es igual a 3.785 litros. La onza líquida, su abreviatura es Ft.Oz y la equivalencia de una onza líquida es igual a 0.0295 litros. Veamos el primer ejemplo del sistema inglés de medidas. Vamos a convertir dos semillas del sistema inglés a kilómetros del sistema internacional de unidades. Para hacer la conversión tenemos que multiplicar la cantidad que vamos a convertir por el cociente de la equivalencia de millas por ejemplo una milla equivale a 1.6093 kilómetros si aquí tenemos millas, aquí como denominador tenemos que tener millas para poderlas eliminar y nos quede kilómetros como unidad de la conversión si tuviéramos pies, aquí tienen que ser pies Si tuviéramos pulgadas, aquí tienen que ser pulgadas Bueno, el siguiente paso ahora es hacer la división Ya que no tenemos las unidades de millas Ya, Entonces hacer la división entre uno es la misma cantidad en kilómetros Entonces el cociente sería la misma cantidad Y hacemos la, la multiplicación y como producto me va a dar este resultado. 19.3120 kilómetros. Y concluimos que 12 millas convertidas a kilómetros va a ser igual a 19.3120 kilómetros. Segundo ejemplo. Vamos a convertir 6 yardas del sistema inglés a metros del sistema internacional de unidades para hacer la conversión multiplicamos el número que vamos a convertir por su equivalencia por el cociente de su equivalencia en este caso una yarda equivale a 0.9144 metros como aquí tenemos yardas y aquí también yardas las eliminamos si tuviéramos pies y aquí pies si tuviéramos este, pulgadas aquí pulgadas tenemos que eliminarlas para poder dejar la unidad resultante que es en este caso sería metros bueno como ya eliminamos las yardas las unidades de medida yardas ahora tenemos que hacer la división que tenemos aquí vamos a dividir 0.9144 entre 1 como es entre 1 me da el mismo resultado en metros y ahora multiplicamos 6 por 0.9144 metros y me da como producto, como resultante 5.4864 metros y concluimos que 6 yardas es equivalente a 5.4864 metros tercer ejemplo vamos a convertir 4 galones del sistema inglés a litros del sistema internacional de unidades entonces tenemos que hacer una multiplicación del número que vamos a convertir por el cociente de la, de la equivalencia de galones por ejemplo un galón es equivalente a 3.785 litros como aquí tenemos galones y aquí galones los eliminamos si tuviéramos pies y aquí tendríamos que tener pies, aquí teníamos pulgadas, aquí también tenemos que tener pulgadas para que nos dé como resultante en este caso la unidad de medida litros. El siguiente paso es hacer la división de 3.75 litros entre 1. Como estamos dividiendo entre 1 es el mismo valor. Entonces ahora multiplicamos 4 por el cociente de las de la división anterior que son 4 por 3.785 litros y su producto me da como resultado 15.14 litros y concluimos que 4 galones es equivalente a 15.14 litros ahora vamos a convertir 120 kilómetros del sistema internacional de unidades a millas del sistema inglés entonces ponemos, vamos a hacer la multiplicación de 120 kilómetros por su equivalente en, en millas por ejemplo una milla es equivalente a 1.6093 kilómetros si aquí tenemos kilómetros aquí debemos tener kilómetros para poderlos eliminar y nos queda como unidad resultante millas si tuviéramos aquí metros y aquí metros, si tuviéramos aquí litros y aquí litros, si tuviéramos acá eh, cualquier otra unidad de medida deben de poder ser la misma para poderlos eliminar, en este caso el siguiente paso va a ser hacer la división, esta división, ahora es uno entre 1 entre 1.6093 y su resultado nos va a dar este número en millas que lo tenemos que multiplicar por 120 y nos da como resultado del producto 74.5647 millas y concluimos que 120 kilómetros es equivalente a 74.5647 millas